Ambitos, y ambitos, canal de Hoy estamos en un especial lo que está decorada la pared estamos en un especial de te amor y corazón vamos a ser tipos de personas en este día así que vamos bueno amiguitos este es el primer ejemplo y es sobre la persona que siempre regala cosas o custodial. siempre siempre es envidiable porque siempre tiene que regalar así que vamos empecemos Ay, te quería dar estas cartas Ay, gracias Ay, pues es que no sé por qué decidirme Tú eres la valentina hoy Hola, Dugelia Te quería dar estas cartas Ay, gracias. gracias Esta carta no es para amor verdadero Ay, sí Hola, Dugelia Toma estas cartas de no ser valentín. Gracias Ay, no sé por qué decidirme Te voy a de Hola, Dugelia Quería dar este osito. ¡Ay, qué bonito! Bueno, vamos con el siguiente. Bueno, chicos, eres el tipo de persona que le saca provecho al San Valentín porque si no, pues, ¿de dónde sacamos el dinerito? Así que vamos a ver a este tipo de persona. Bueno, dígame, joven, ¿qué va a querer? ¿Cuánto cuesta el osito? Cuesta 200 pesos, joven. Pues, ay, Dos, ¿sí? Pero está muy cabrón ah no, ¡Ah, no! Pues pues si viene acá, váyase, váyase mamá viene a criticar, ¿no? Pero usted, vamos se gasta en las chelas? vamos se gasta en las fiestas, no? ¿Cuánto se gastan sus cigarrillos, eh? ¿Cuánto se gasta, no? Ay, si no le puede comprar ni un osito, ni un peluchito a su mamá, ¿no? O a su novia Y no a su papá, ¿no? Ah, pues, pues tome mi nada A ver eh. ¿Sí Ay, y ya era pronto, eh, ya pronto. Sí, eh. sí, Quiero sí, sí, claro. Quedado señor. Quedado señor. Quedado señor. Quedado señor. Eso sí, bueno. Y todos tan O sea. Bueno, pues Ese es el tipo de persona que de plano se le olvida el 14 de febrero y piensa que no es necesario. Como los que son tacaños. <risas> bueno, digamos, en el video. ¿Por qué todo están tan corto? O sea, la verdad es mi amiga y yo estaba, Ay, amor y paz, amor y paz, hasta mis papás qué son? Qué, ¿Por qué día son? ¿14 de febrero? Ay, No, no manches ¿Todos son tan cortos y solo por esto? ¿Solo por este? 14, ¿Solo por el 14 de febrero? ¿En cualquier día se pueden regalar chocolatitos? Chocolatitas, así, solo es para gastar puro dinero, puro dinero Y aparte, ¿cómo? ¿Cómo se puede ver? No debería existir esa postura Bueno chicos, aquí traigo una aquí traigo porque este se va a tratar de tipo el que siempre busca citas por internet, o sea, el que quiere conseguir sí o sí una pareja saborentina Así que vamos a ver este ejemplo Si tiene un amigo así, mándenle este video para que diga tú eres este. El que te conseguir una pareja favorita. ¿no? Así que vamos a ver este. Video. Así que vamos a ver. Ok. Sí, aquí ya está. Perfecto. Bueno, ya me voy. Ah, ya me voy a la cita. Perdón, es que. Es que me confundí. <risa> Visitan. no es que me confundí Adiós.